Bueno, son instancias muy importantes para el desarrollo económico, social, político de Chile y de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Han asistido Perú, Colombia, Ecuador, México y por cierto Chile también. Y se han desarrollado temas interesantes como por ejemplo la migración. La migración es un fenómeno que está, eh, in diríamos, interviniendo en las políticas internas de cada uno de los países de nuestra América y en particular los que integran la Alianza del Pacífico. Se ha discutido sobre inmigración y sobre cómo enfrentar esta situación. Además, en el tema medioambiental, el cambio climático ha sido también motivo de la eh, intervención de cada una y cada uno de los parlamentarios y parlamentarias participantes de los distintos países, porque a fin de cuentas el cambio climático está siendo hoy en día un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de la economía y de la vida misma en nuestro planeta y particularmente en nuestra América. Eh, la ciberseguridad también ha sido uno de los temas que hemos tratado acá porque a fin de cuentas también es un fenómeno que cada día es más importante a la hora de desarrollar las actividades de todo el mundo. Y nos hemos alegrado de la necesidad que tienen y que manifiestan algunos países observadores de formar parte plena de la Alianza del Pacífico. Ya tenemos la eh, solicitud de parte de, de, de Australia, eh, tenemos eh, países observadores como Canadá, como Nueva Zelanda, como Singapur, en fin, y son muchísimos los estados que ven en la Alianza del Pacífico un, una, eh, diríamos, pues colectividad, ¿no? una organización internacional que nos permitirá unir fuerzas, unir conocimientos, desarrollar inquietudes y llevar eso que aquí se ha dicho, ciudadanizar las posibilidades de mejoras económicas para cada uno de nuestros pueblos. este asunto de la diplomacia parlamentaria no siempre es bien comprendida por alguna, algunos sectores de la ciudadanía, pero es importantísimo porque es precisamente en los parlamentos del mundo donde se discuten las leyes y donde la integración social y económica, sobre todo, de las economías y de los pueblos de cada uno de los países se hace más posible. De ahí la importancia que la Alianza del Pacífico tenga, una, eh, inter, diríamos, tenga la, la necesidad y también, por cierto, la posibilidad de unir a los parlamentos de cada uno de los países que la integran, porque de esta manera estamos aunando criterios, estamos resolviendo un problema eh, cada día más eh, frecuente que es la disociación, que es la falta de comunicación entre nuestros gobiernos, entre las políticas de cada uno de los países. Unidos todos, desde luego, podemos conseguir mejores objetivos y favorecer el desarrollo, insisto, que es el bien último de nuestras sociedades. Muy importante, yo participé en la reunión que hubo en en Lima, en julio, donde participó participaron los parlamentarios, junto con eso también los empresarios y los presidentes de la República en Lima, donde Chile toma la presidencia de pro, pro Temporis y nos toca presidir a Chile, a los parlamentarios chilenos. Y en esa, en esa ocasión fue elegido Miguel Ángel Calixto como presidente Pro tempore de la, del Parlamento. Para mí, como integrante de, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asunto, eh, Asuntos Internacionales e Integración Latinoamericana, me es muy grato haber participado en esta ceremonia. Hoy día, en un mundo globalizado, creo que es muy importante eh, tener una visión común en el mundo, pero dentro de este mundo integrado también es importante tener la región Y eso es lo que nosotros estamos hablando y esto es precisamente lo que, lo que se está reforzando con la presencia de los parlamentarios de México, Colombia, Ecuador y Perú. Aquí se han tomado temas sociales que son muy importantes como es el tema de las migraciones, especialmente lo, lo, lo que ocurre hoy día en lo que tenemos que ver cómo se integran los, los migrantes en los países que son receptores y los países que aquí también tienen que ocuparse no solo de recibir, sino también de ocuparse de cómo nuestros congéneres que son migrantes en otros países también tienen la seguridad social y en ese sentido creo que se tocó hoy día por ejemplo, todo el tema de, la, de las pensiones que cómo, cómo, cómo podrían hacerse las asociaciones cómo pueden hacer los estudios de los títulos profesionales. Y junto con eso se han tocado temas también como la ciberseguridad. O sea, aquí está claramente establecido que no solo es un problema económico, sino que es un, es un problema integral y que son muy importantes, donde junto con lo que significa la, la cooperación internacional, también lo que es la diplomacia parlamentaria.